bueno continuamos aquí esta, esta figurita es muy buena con f8 la el, el navigation la 2d la rueda 2d navegación es buena para eso para navegar cerca del proyecto mm, vamos a ver aquí a dejemos esto ahí inclusive pues sí, ya lo podemos guardar y cerrarlo para que no nos moleste con todos estos programas abiertos ahora vamos a continuar entonces si sí, ya o sea lo que sucede ahora aquí es que hay un problema de los muros todos son pues diferentes toca es empezar a inclusive bueno esos esos muros por ejemplo este muro toca hacerlo en sitio nada que hacer ahí este sí que viene más o menos recto o sea, hay que empezar a analizar en estos proyectos como cómo trabajarlos porque porque va a ser un poco complejo este eje aquí no sé si 6 cuál es como así no sé pronto lo tomó como hace el lado va a ser un poco complejo ese tema inclusive algo sucedió no, está como raro vamos a abrir el otro porque eso si sí lo veo como raro esos ejes no pero si sí está así está así, está corrido está corrido un poquito pero no podemos arrancar acá tampoco porque tenemos que arrancar pues siempre lo que yo arranco es haciendo las bueno yo creo que la mayoría de gente arranca con haciendo las las grillas pero entonces vamos aquí en este proyecto nos va a hacer algo bastante bastante particular porque estos elementos son un poco extraños va a tocar dejar así más bien no podemos porque hmm. hemos dicho que eran no muro sobre todo pues, inclusive sí, ah, esta parte no sé qué es esta línea pues, simplemente nos va a decir yo creo que que nos puede causar acurasis como dice él o sea problemas porque ese muro es bastante raro para Revit quisiera que alguien nos nos mostrara un proyecto de un patrimonio así similar a este como lo trabajan porque dejémoslo así yo creo porque Uf, esta parte va a estar un poco compleja porque estos proyectos tu, tu, tu, tu, tu, sí, son muy complejos en cuanto a las ventanas y en cuanto a los, los componentes que toca generar los vanos todos estos elementos remates son bastante complejos estos este tipo de proyectos por ejemplo, aquí no hay nada que hacer, me toca bajar porque si no allá el muro no me queda... No me quedaría recto la, la unión ahí. Pero solo es en ese caso porque... Mientras que se mantenga una, un tipo de linealidad aquí, creo que también. Pero no sería conveniente. punto no. si este no. Sí, ahí no sucede lo mismo ángulo no sucede ese problema porque no son líneas estas dos líneas parece que no son paralela si no genera ese problema aquí pongamos esta línea recta y lo cerramos vamos al final nos toca generar esos tipos de elementos así está ver este sí, en ese sentido nos toca generar en ese sentido y aquí pongámosle 2200 2000, 2000, fue que dijimos ese sobre todo sería el muro complejo y este bueno esto es no tanto es que todo ese este puede ser más recto hasta ahí vamos a ver acá su categoría sólido, sólido aquí podríamos asignar un material nos dice que no se puede interceptar pero no nos dicen dónde aquí acá que las líneas no pueden ir separadas Uf. Claro. Pues ahí nos va a quedar ese Claro, aquí sí va a estar un poco complejo porque no, esta no se va recta y esta No, esta sí no. Podríamos bajar acá y hacer esto. Podría hacer para que nos quede más o menos recto acá. Siempre que no, no ponerle la vida tan difícil a Revit Porque pues igual, siempre Mira Porque siempre pues va a quedar como complejo ¿Qué sucede? Uy, tengo problemas como de De visualización No sé ¿Qué sucederá? interface que hay veces se nos, se nos corre tal vez la tarjeta o algo otro entonces ya es problema de de desde Hernán de, de, de tenemos varios elementos que nos sirven pero está ahí todo bien digamos 8 es 8 que ser un poco complejo buscar el material para ese muro <risa> 120 120, o el pañetón de escalera que este podemos utilizarlo para este lo podemos utilizar para para estos muros aquí no hay puerta es sí, importante es que vayamos hallamos que trabajando estos elementos como así 250 si no hay algún muro que nos tenga no hay muro de 250 no tengo ya. aquí Voy a ver otra vez. 50, aquí hay uno de genérico vamos a este editar, duplicar lo que tenemos varios muros ya creados de pronto nos pone problema ahí se vaya a colapsar Qué raro vamos a pausar mientras responde porque bueno continuamos acá se me colapsó menos mal que había guardado y le había dado las opciones de guardado aquí le había dado dos entonces no pasó nada y estamos lo que vamos a hacer es que ya dice... ah, ya habíamos hecho uno ¿no? así ah, lo <risas> perdí ese murito bueno vale, vamos a hacerlo otra vez entonces dice ya lo habíamos hecho vayamos eh... aquí no este es el angular número 4 ahí tengo ya una teja pero eso Mmm, tapia, salvo. Ya habíamos hecho, ya vamos a decirle que son tres mil, ya habíamos hecho gran parte. Pues nos tocó volver a hacerlo. Esta parte que son así nos toca porque son, son hendiduras. Entonces. Nos toca hacerlo de esa forma. Este de si no. Este ah oh. no. Y seguimos aquí. Uh -huh. Ese sonido es horrible <risa> Windows de aquí mm, Aquí sí no sé No sé si manejarlo acá y... Esto está un poco complicado Porque aquí hay un hall Y otros muros Pronto corté un esas cositas tocas con maña ya ha enseñado de pronto la experiencia aunque eso nunca no se la sabe de aquí nos queda este muro así no puede ser entonces cogemos estos puntos este, este y este maña porque si no después nos complicamos claro nos va a quedar un borde tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan estamos bien bien bien aquí estamos bien esto estamos bien listo aquí seguimos y esto aquí ponemos este punto listo y ya empezamos Sí. Ya nos podemos crear el material. Si sí, no tenemos aquí. No. Ahí estamos. Mm. Decíamos que, vamos a ver a la vista sur, porque de pronto, vamos otra vez acá, claro, esto lo agrandamos acá, esto también, aunque de pronto no, no nos genere todo, pero es mejor que sobre y no que falte. esta es la que manda la parada ¿Está bien? para uno controlar esas ¿no tienes faltan mover estas siempre toca hacer eso porque si no pues se le olvida uno, ya faltaba listo ahora vamos a hacer un muro de, de muración de la parte inferior para que quede bien donde estará este 120 vamos a editar tipo sumuración. que está yendo de la planta en el piso está era el segundo vamos a hacerlo aquí para para comprobarlo más miremos aquí esto 135 mmm, planta baja ok porque nos está generando una luz muy No Está como bien. Porque yo creo que vamos a tener que generar un muro compuesto. quedaría ya muy complejo con un número de este, sumoración sesenta este sí nos está quedando esto. vamos a verificar que estos colores y pues queda como mal. Caspia. a verificar cuál es el... si este sí tiene el material bien texto este es este. este es del otro lado. Is mm. is render render beaches mod El número, vamos a ver aquí, creamos el nuevo proyecto porque ya nos estamos demorando mucho ir Construction template Este, este es el stacket está entonces lo vamos a copiar de aquí y lo ponemos acá nos dice que reemplazar, si sí. vamos a verificarle también este este como que si sí tiene el color bien tiene este el mismo este y aquí acá bien pesado está ya es que este muro si sí se le puede colocar la estructura, la estructura. eso este no deja así, exacto ahí estamos solamente podemos 30 centrado 30 por 45 De muro. ahí toca en darle una nueva. es como si fuera Sentación de muro pero vamos a ver eh. Cimentación de muro. Uh -huh. bueno aquí nos falta generar mm, creo que este nos toca aplicarlo también mm, vamos a pausar a ver qué hacemos porque toca tener más orden está complejo no se sé, toca pensar en qué sentido vamos a vamos a manejar estos muros en, en qué forma antes de, de hacerlos podemos ir haciendo que rápido pues aquí, pues también toca bajar las vigas nos toca bajarles en dimensiones